Bien, ahí arrancamos. Una de las cosas que les pedí era que se creasen una cuenta en Tinkercad. Tinkercad es una plataforma hecha por Autodesk. Autodesk es la empresa que desarrolló Autocad, entre otras cosas. Y tiene una plataforma, eh, una plataforma online que en realidad tiene varias partes, ¿no? Hay una parte de diseño 3D que, por supuesto, nosotros no vamos a usar. Hay una parte de bloques de código, es interesante, no es parte de nuestra materia, pero es muy interesante para aprender a programar. Eh, se aprende a programar utilizando una especie de, de, de diagramas que se llama Scratch, está muy interesante, pueden empezar por ahí si alguno está, tiene ganas, y hay una parte que es la de circuitos, que es en la cual nosotros más vamos a trabajar. Yo calculo que en estas alturas todos se han creado una cuenta de Tinkercad, la vamos a usar, así que por favor créenla, aquellos que no se la hayan creado, Sí, es bastante sencillo, no tiene nada, se crea una cuenta como se crea una cuenta de cualquier red social, no tiene ningún este, ningún requerimiento particular ni nada, por, ni nada por el estilo, por supuesto es gratuita y gratuita de por vida. Eh, muchas de las tareas que vamos a ir haciendo forman parte de, de, hacer, de hacer resolver ejercicios con Tinkercad, de hecho los que están viendo, algunos de ellos los vamos a ir armando hoy mismo, o mejor dicho, los van a armar ustedes hoy mismo, así que eh, yo les voy a ir mostrando algunos algunos tips y algunas cositas de Tinkercad para que lo puedan ir haciendo a medida que, que, vamos, a, que vamos trabajando sobre eso. Este, lo que les iba a decir es que algo que yo voy a pedir, ya lo van a ver cuando les aparezcan las tareas en los formularios, es que cada trabajo que ustedes hagan me suban un link, o sea, las tareas terminan en un formulario de Google que ustedes tienen que completar, algunas preguntas y demás, y les pide un link al proyecto de Tinkercad que crearon, porque como todos estos proyectos son online, por supuesto, por supuesto, un segundito, okay. cuando crean un circuito, aparece un link, apareciendo gente, aparece un link que es el que les pido que me copien, ese que está ahí. Pero para que yo pueda ver ese link, además, necesito que ustedes pongan como público el proyecto de Tinkercad. Y para eso, sobre la ruedita de, modific de opciones, tienen las propiedades, y en las propiedades hay dos cosas que tienen que tener presente. Primero, que la privacidad esté como público. ¿Sí? Van a tener que poner su proyecto en el modo público y además que la licencia esté como public domain, es decir, de dominio público, para que yo la pueda ver y pueda ver lo que están haciendo. ¿sí? De esa manera, cuando ustedes me pasen el link, yo con ese link puedo acceder a la tarea que ustedes hicieron para ver cuál, que, que, qué es lo que, lo que armaron. Al principio van a ser todos muy similares, pero a medida que nos vayamos a, a, eh, adentrando en la plataforma de Arduino, donde cada uno de ustedes va a empezar a programar, eh, lo ideal sería que cada uno tenga su propio trabajo, ¿sí? Sistema de procesamiento de datos era una materia que hace años, hace o sea, algunos años, no mucho, se la pasaba prácticamente todo el cuatrimestre contando acerca de la estructura interna de una PC, contándola desde el punto de vista del hardware, ¿sí? Eh, la verdad es que era una materia bastante aburrida, era una materia súper expositiva, donde los alumnos se me dormían prácticamente todo el tiempo. Eh, entonces, con el tiempo, eh, la idea es justamente empezar a darle un poco de forma a eso, que ustedes empiecen a conocer cómo opera una máquina por dentro, pero sin perder de vista que ustedes son programadores, o van a ser programadores, o que lo que es, suponemos que lo que más les interesa aprender es la parte de programación. Por lo tanto migramos hacia esta plataforma, que es una plataforma muy amigable en la que se pueden programar cosas que tienen que ver con el mundo exterior. Con esto lo que quiero decir es que vos al Arduino podés conectarle, no sé, teclados, display LCD, motorcitos, LEDs, actuadores, sensores, placas Wi-Fi, placas Bluetooth, y podés empezar a comunicarte contra el mundo exterior, eh, de una manera rápida de una manera sencilla además es eh, de hardware libre y de software libre las licencias de Arduino son de hardware libre y de software libre esto quiere decir que es de, es, hay mucho código abierto y que hay un montón de gente digamos trabajando en el en el en el mundo de Arduino de manera este, de manera abierta y compartiendo todo el desarrollo por lo tanto hay cualquier cantidad de información dando vuelta justamente es el espíritu de la plataforma, que la gente comparta todo lo que hace, eh, porque esa es un poco la idea de las licencias de código abierto. Es por eso que Tinkercad, una de las opciones que tiene, es que vos puedas compartir al público, a quien quieras, todo el trabajo que desarrollaste. Por otro lado, después tiene toda una parte que tiene que ver con el álgebra binaria, el álgebra binaria de, se llama álgebra de Bull, ya vamos a llegar sobre eso también, y el álgebra binaria es muy útil en, el, en la electrónica, es una de las bases de la electrónica digital, pero además eh, se usa mucho en la parte de toma de decisiones en los sistemas de, de, de programación, en los lenguajes de programación. Así que por ese lado es por el lado en el que seguramente les resulte de utilidad a quienes estudian programación. Eh, Vamos a ver algo también de, de electricidad y electrónica, muy básico, lo tan básico como para poder empezar a hacer algunas prácticas sobre las placas de Arduino sin quemarlas, eh, pero siempre teniendo en mente que lo que ustedes quieren aprender es programación, o que lo que vinieron a buscar ustedes a esta carrera es programación. ¿Sí? esa es un poco la idea, eh, no es una materia que tenga que ver con el mantenimiento de computadoras, no, es el mantenimiento, no tiene que ver con la instalación de placas, de drivers, o de, no sé, o de periféricos y accesorios para una máquina, no vamos a desarmar una notebook para ver cómo es un disco por dentro, ni un SSD, ni una PC de escritorio tampoco, eh, sino que más bien nos vamos a dedicar a la parte, digamos, desde el punto de vista teórico del principio de funcionamiento, y desde el punto de vista práctico, sobre esta plataforma, que es una plataforma económica, es una plataforma, cuando digo esta plataforma, hablo de Arduino, una plataforma económica para aquellos que les interese y en algún momento la quieran adquirir, y si no, sobre el, el simulador este online, que del que hablé hace un rato, este Tinkercad, esa plataforma que está ahí, de las que le comenté hace un, hace un rato. ¿Sí? Otra plataforma online que seguramente vamos a usar menos que la de Tinkercad, bastante menos que la de Tinkercad, se llama, eh, ya se las muestro, Falstad, también les publiqué ahí en el Classroom el el link a esta plataforma, es, una, es más electrónica, es pura y exclusivamente electrónica esta, pero tiene algunas cositas bastante interesantes, como que muestra sentidos de circulación de corriente, es fácil de ver cómo opera, ¿sí? Esto que están viendo ahora es un circuito relativamente complejo, a pesar de que tiene dos o tres cositas, es relativamente complejo desde el punto de vista electrónico, eh, y encima es analógico, no es en el mundo en el que nosotros vamos a trabajar, pero... Por lo menos para que vieran de qué se trataba. El link a esta plataforma, a esta también está en el en el Classroom de Google que ya les pasé. Así que más o menos de eso se trata un poco la cosa. Eh, por ahí vamos a ir. Voy a tratar de, de ir este, lento en las primeras partes, por lo menos en la parte que tiene que ver con la electricidad, porque sé que para muchos de ustedes es, es muy nuevo, o, por, o la parte de electrónica. Y... Eh, a medida que vayamos avanzando con las clases, tratando de hacerlo un poco, más, eh, este, un poco más rápido, no un poco más rápido, sino un poco más dinámico y que se pongan a trabajar ustedes. Esa es un poco la idea, tengo la idea de que ya hoy mismo se puedan poner a intentar armar algunas cosas. Les decía que una de las primeras cosas de las que vamos a hablar durante este cuatrimestre es de electricidad y de electrónica. Yo no tengo intención de que sean expertos en, en electrónica fundamentalmente, pero sí que aquellos que tengan ganas de comprarse en algún momento un Arduino porque les resultó interesante la idea, por lo menos no la quemen o por lo menos no se maten intentando hacer una, intentando hacer una lamparita que se prenda por Wi-Fi, a los que les, les ocurra hacer eso, saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Esa es un poco la idea, digamos, de todo esto. Así que por eso es que empezamos por ese lado. Para empezar a hablar de electricidad y de electrónica vamos a hablar de algunas magnitudes y de algunas este, unidades que se usan mucho en electricidad y en electrónica. La electrónica es la administración de la electricidad, así que básicamente tiene que ver con lo mismo, lo vamos a, eh, vamos a utilizar mucho, algunas unidades, y hay algunas cosas que suelen mezclarse, sobre todo cuando no se conocen o cuando no las habían escuchado nombrar nunca antes, y entonces por eso tengo este, siempre arranco más o menos por acá. Vamos a hablar de corriente eléctrica, vamos a hablar de diferencia de potencial, vamos a hablar de resistencia eléctrica, vamos a hablar de algunas leyes, vamos a conocer algunas leyes como las leyes de ohm, nodos y mallas. Todo esto posiblemente en la clase de hoy. Y si no, seguiremos la próxima. Tampoco es algo demasiado grave. ¿Sí? Bien. Corriente eléctrica. ¿Qué es? Bueno, trato de no, voy a tratar de no leer, de tratar de contarles de qué se trata, pero siempre en las, en las diapositivas que voy usando voy poniendo alguna pequeña descripción de lo que estoy diciendo. Primero como guía y segundo porque como después la subo para que ustedes... Este, lo tengan disponible en el momento en el que lo quieran leer. ¿sí? Pero básicamente la corriente eléctrica es eso. Es un flujo, o mejor dicho, un movimiento, para hablar en, digamos, este, de manera sencilla, de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas no necesariamente tienen que ser electrones, pero en su gran mayoría lo son, dentro de un material cualquiera. En general, a los materiales que permiten el movimiento de la carga eléctrica, se los conoce como conductores de la corriente eléctrica, a los que no lo permite se los conoce como aislantes, y en el medio hay un tipo de, dispositivo, hay un tipo de, de material que se lo conoce como semiconductor, ese, esos materiales son los que conforman la electrónica prácticamente en su totalidad. Volviendo un poquito más abajo, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, es justamente eso, es un movimiento de electrones dentro de un circuito eléctrico. ¿Sí? o dentro de un material cualquiera, no importa si el material es un alambre, es un metal, es madera, o es eh, silicio, que es el material con el que se fabrican la gran mayoría de los componentes electrónicos. Pero dentro de la corriente eléctrica, en realidad, lo que nosotros vamos a utilizar, o lo que nosotros más vamos a utilizar, es un concepto que se conoce como intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de carga eléctrica, o sea, de esos electrones, que atraviesa un determinado material en una determinada unidad de tiempo. Normalmente ese tiempo es un tiempo de un segundo. ¿sí? Es decir, si yo me pusiera a contar la cantidad, me pongo con una lupa ahí, y me pongo a contar la cantidad de electrones que atraviesa la sección, cuando digo la sección es la superficie, imagínense que yo corto esto así, lo corto este material así, verticalmente, y cuento cuántos electrones pasan. Los cuento durante un segundo, y la cantidad de electrones que pasaron en ese tiempo de un segundo es lo que se conoce como intensidad de corriente eléctrica. Si alguna vez escucharon hablar de la unidad, su unidad de medida es el amper. Un amper es una cantidad de electrones moviéndose en un segundo por un circuito. Si se sienten perdidos, no desesperen, de a poquito vamos a ir tratando que se vaya entendiendo o por lo menos se vaya viendo un poquito más de qué la va todo esto. ¿sí? Lo particularmente interesante de esto es que si yo cuento los electrones ahí, o los cuento ahí o los cuento ahí, sin importar que es esta caja negra que puse acá que hay electrones moviéndose, la cantidad de electrones que hay pasando por acá es exactamente la misma que pasando por acá y es exactamente la misma que lo que están pasando por acá. Y eso es la corriente eléctrica. ¿Por qué es importante esto? Porque si es cada electrón que sale por acá pega la vuelta por todo el circuito y va a volver por acá. Yo sé que hoy eso puede ser que parezca algo poco importante, o que no les, no les, eh, no les digamos, aporta absolutamente nada, pero es uno de los principios básicos del funcionamiento de la energía eléctrica. No importa si yo mido acá, o mido acá, o mido acá, la cuestión es que si cuento en cualquiera de estas partes durante un tiempo igual a un segundo, la cantidad de electrones que pasan y después cuento la cantidad de carga eléctrica dividido la cantidad de tiempo, eso me devuelve la intensidad de corriente eléctrica que se mide en Amper. Fíjense que ahí está la cantidad, dice, si puedo contar aproximadamente ese numerito, ¿alguno se anima a leerlo? dice 6 cuatrillones, mil trillones de electrones en un segundo, entonces tengo un amper de corriente. ¿sí? ¿Qué es un amper de corriente? Bueno, es pararse en un circuito cualquiera durante un segundo y contar qué pasó aproximadamente esta cantidad de electrones. No es exactamente ese el número, pero es aproximado esa cantidad. Bueno, esto es una imagen de un circuito que acabo de que nosotros, que nosotros, yo preparé hace un rato en Tinkercad, o hace un rato, no, hace un rato más, bastante largo en Tinkercad, de una batería, ¿sí? Eh, de una batería de 9 volt alimentando dos lámparas, ¿sí? En la que yo voy a contar los electrones acá, luego los voy a contar acá, luego los voy a contar acá, y luego los voy a contar acá. ¿Sí? Le puse un punto a cada uno de ellos. Un número a cada uno de ellos. Porque ahora se viene la primera pregunta. La idea es la siguiente. Para nosotros la corriente eléctrica. Esto es más que nada para ver si ustedes me están siguiendo, me están, me están entendiendo qué es lo que digo. La corriente eléctrica sale por acá. Sale por acá, sale por acá, pasa por acá. Supongamos, esto es una llave, es, una, es como si fuese una tecla de pared, es la representación de una tecla de pared en Arduino, en realidad de una teclita que cumple la misma función que una tecla encendido y apagado en una pared. Luego pasa por acá, pasa por acá, y acá el electrón tiene dos opciones, o viene por acá, o viene por acá. Lo importante de esto es que algunos vendrán por acá y otros vendrán por acá, ¿sí? Pasarán a través de la lámpara, en la lámpara van a descargarse, y luego van a salir y van a volver. Los electrones que entren por acá, cuando salen los cuento en, en el punto 3. Mientras que los electrones que decidieron no entrar por acá y entran por acá, pasan a través de la lámpara, y cuando los cuento en 4. Cuando pasan, los cuento en 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo de alguna manera pudiese medir, la can contar la cantidad de electrones que vienen por acá, y luego los que vienen por acá, tengo un instrumento que de alguna manera sería lo haría lo que hace esta lupa, o esta lupa, ¿me venís siguiendo? Contéstame por el chat. Bien, perfecto. Entonces, ¿Tengo electrones que los cuento en esta lupa o los cuento en esta lupa? Entre 1 y 2, ¿qué cantidad? No importa el número, la pregunta es, la cantidad que estaría contando en uno y la cantidad que estaría contando en dos. ¿cómo suponés que serían? Exactamente, la misma. No importa si por acá vienen 10 electrones por hora o 100 millones de electrones por segundo, o si por acá vienen 10 electrones por hora o 10 millones de electrones por segundo. ¿Pero se entiende cuál es la idea? Como yo antes dije que cada electrón que sale por acá en algún momento va a volver por acá, por lo tanto no se pierde ningún electrón en el camino. Si yo cuento los que están acá, los que vienen por acá tienen que ser exactamente la misma cantidad. Y suponiendo que las dos lámparas son iguales. Si las dos lámparas son iguales, ¿cómo suponés que sería la medición de 3 y de 4? Iguales. Y por último, bien, está bien, también son iguales. Ahora, perfecto, ¿qué opinás de la medición en 3 respecto de, por ejemplo, la medición en 2? Ya estamos de acuerdo que la de 3 y la de 4 son iguales entre sí, que la de 1 y la de 2 son iguales entre sí, solo me falta entre 2 y 3. Sí, es cierto, diferentes. ¿Qué tan diferentes? ¿Tenés idea? La mitad, total y absolutamente de acuerdo. El, sí, la mitad. En realidad es la mitad, esto se los cuento a todos, porque las dos lámparas son iguales. Si las dos lámparas fuesen, por ejemplo, una una lamparita de 10 watts y una y la otra una lamparita de 20 watts, la medición en la lamparita de 20 watts debería ser el doble que de la de 10, porque necesita el doble de energía eléctrica para encender al doble de potencia. ¿Se entiende la idea? Acá tenemos otra pregunta más y es... ¿Para qué los electrones, o para qué quiero que los electrones viajen desde el positivo de esa pila hasta el negativo de esa pila? Bueno, justamente esa es la idea. Los electrones, o la corriente eléctrica, o la intensidad de corriente, para hablar con mayor propiedad, justamente ahí está el secreto de la energía eléctrica y de cómo funciona la, la, la electricidad primero y la electrónica después. Ese es justamente el arte de la electricidad primero y de la electrónica después. Lo que digo es, por alguna cuestión química, adentro de la batería, los electrones juntan energía. ¿Qué quiere decir eso? Por ahora que juntan energía y que pasa por alguna reacción química en el caso de las baterías, dependiendo del tipo, de, del tipo de, de fuente de energía eléctrica, es si es química, si es mecánica, si es lumínica, por ejemplo una celda solar... No, no es el mismo el procedimiento por el cual los electrones juntan energía que adentro de un generador, o que en el dínamo de una bicicleta, o que en una batería de 9 volts, o que en un cargador de celulares. digo Pero la idea es siempre la misma, la idea es que los electrones junten energía y se amontonan todos en el positivo. Entonces, cuando yo les armo un circuito eléctrico por el cual los electrones pueden salir por acá y de alguna manera volver a la batería, lo que va a pasar es que adentro de algunos componentes, esa energía eléctrica que se juntó en la batería, se gasta. ¿Y qué pasa cuando se gasta? Depende del dispositivo. Si es una lamparita, se enciende. Si es un motor, gira. Si es una heladera, enfría. Si es un celular, bueno, cualquiera de todas las cosas que ustedes pueden hacer con un celular. Pero básicamente lo que sucede es que la energía eléctrica que sale de las baterías se gasta, a las baterías las llamamos fuentes de energía eléctrica, se gastan en las cargas. Y dependiendo, las cargas son los dispositivos que gastan energía eléctrica. Y dependiendo de la naturaleza de esas cargas, en este caso lamparitas, va a ser la función que van a cumplir. Como decía recién, si es una lamparita van a brillar, si es un motor va a girar. Y si es una heladera va a enfriar. Una vez que esos electrones gastaron toda su energía dentro del dispositivo, en este caso de la lamparita, salen sin energía y vuelven a la pila. ¿Qué pasa dentro de la pila? Simple y sencillito, vuelven a cargarse de energía para que el circuito vuelva otra vez a circular y esto se mantenga prendido durante el tiempo. En el caso de estas pilas, cuando le van entregando su energía a los electrones que circulan por el circuito, en algún momento las pilas se quedan sin energía y ahí es donde la tengo que tirar. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, si yo... Eh, corto con esta llave, algo que van a poder probar ustedes sentir que acá en un ratito, si yo corto con esta llave, ¿sí? lo que sucede es que impido el paso de la corriente eléctrica y entonces los electrones no pueden llegar a las lamparitas y por lo tanto no se pueden descargar. A ver, había una pregunta. ¿Por qué entre 2 y 3 la diferencia es la mitad? Bueno, porque suponete... Buena pregunta. Suponete que salen vamos a hacer una cuenta ridícula en números para que sea humanamente entendible, ¿no es cierto? Recién yo les mostré que hablábamos en cuatrillones de, de electrones por segundo, pero esos números a, ni, a nivel de, de tratamiento humano son como demasiado grandes. Entonces digo, suponete que salen 10 electrones por segundo por acá, salen 10 electrones por segundo por acá, pasan por acá, pasan por acá, acá no tiene más remedio que pasar, si yo apago esta llave, chao, no pasa ninguno, en 3 y en 4 habría cero. Pero pongamos que esta llave está encendida, entonces pasan por acá, vienen los 10 electrones por segundo. Cuando llegan acá, de esos 10, algunos vendrán hacia la lamparita que tiene el 3, y otros vendrán hacia la lamparita que tiene el 4. ¿Eso lo entendiste? Nahuel o quien sea. Bien, ahora, solamente si las dos cargas, en este caso las dos lamparitas, son iguales, la cantidad de electrones por segundo que necesita esta lamparita, o sea, la cantidad de corriente que necesita esta lamparita, es exactamente igual a la cantidad de corriente que necesita esta lamparita. Solo porque las dos lámparas son iguales. Si las dos lámparas fuesen distintas, dependiendo de la potencia de cada lámpara o del consumo de cada lámpara, puede que 3 y 4 no sean iguales, y por lo tanto no sería la mitad. Lo que digo es, si estas dos lámparas son iguales, 3 y 4 tienen que ser iguales. Y si 3 y 4 tienen que ser iguales, no queda más remedio que sean la mitad de 2. ¿Me entendiste? O sea, volviendo a los números, si acá salían 10, no hay más remedio que 3 y 4 valgan 5 para que las dos sean iguales. Y además, en este punto, 3 y 4 se vuelven a juntar y por acá vuelve a haber 10. Por lo tanto, los 10 que venían por acá se dividieron en 3 y en 4 y se volvieron a juntar para volver al circuito. Bueno, lo que sigue es, en realidad, en electricidad en electrónica y en electricidad, se usa un instrumento para medir, no, no existen las, lumpas, las lupas que cuentan electrones por segundo, se usan instrumentos, y ese instrumento se llama amperímetro. Es un amperímetro, es un instrumento que se utiliza para medir amperes. ¿Está bien? Entonces, yo lo que hice en ese circuito que está ahí, fue agregar, 4 amperímetros, uno en el lugar donde estaba uno, uno en el lugar donde estaba dos, uno en el lugar donde estaba tres, que es este, y uno en el lugar donde estaba cuatro. Si ustedes hacen la cuenta, en realidad si suman 176 más 176, no les da 353, les da 352, pero eso es una cuestión de, de digamos de decimales. Este instrumento no tiene decimales y entonces por eso se pierde ese miliamper y es ese es de diferencia en el circuito. ¿Qué es la M minúscula? ¿Alguien sabe? La A es de Ampere, que es la unidad. Eso está claro. La M minúscula es de mili. Mili significa esa M. ¿Y qué significa? Dividir por mil. O sea que, por ejemplo, esa lectura que tienen ahí, 176 miliamper. miliamper es lo mismo que 176 amperes dividido mil, o sea, es 0,176 amperes. Eso significa, es lo mismo que el, la, el mili, por ejemplo, de miligramos, es a la unidad dividirla por mil. Esto divide por mil a la unidad. Una duda, en el gráfico anterior de la batería con bornes, la corriente circulaba desde negativo hacia positivo, y acá por la pila de nueve voles al revés. Lo que sucede es lo siguiente. En realidad, cuando el mundo empezó a hablar de corriente eléctrica hace muchísimos años, muchísimos años, todavía no había descubierto la existencia del electrón. Es decir, en realidad se sabía que existían cargas eléctricas que se movían adentro de los circuitos, pero se desconocía que la carga eléctrica era negativa, que, le, que es la carga eléctrica del electrón. O sea, se sabía que había cargas positivas, cargas negativas, pero se pensaba que el que se movía eran las cargas positivas. Bien, como se pensaban que las cargas eléctricas eran positivas, todo el estudio se hacía creyendo que la energía eléctrica salía de, la corriente eléctrica, perdón, salía del positivo y volvía en el negativo. Me lo salteé eso antes, pero tenés toda la razón del mundo. Después, bastante tiempo después, se descubrió que en realidad los electrones, que son los que se mueven en el circuito, tienen carga eléctrica negativa. Por lo tanto, acá estamos, esto es lo que acá quería llegar, por lo tanto la, la corriente eléctrica en realidad circula desde el negativo hacia el positivo. Eso se llama sentido real o físico de circulación de la corriente. Luego como ya todo el desarrollo de la, de la, de la, del estudio se había hecho suponiendo que las cargas eléctricas eran positivas, siempre decimos que la, energía, que la corriente eléctrica sale del positivo y vuelve al negativo. La realidad es que es exactamente al revés. La corriente eléctrica sale del negativo y vuelve al positivo. Pero como todo el estudio está hecho del, otro, del mundo, digamos, está acostumbrado al revés, lo dejamos al revés, lo usamos al revés, y todo funciona igual. Es decir que todas las explicaciones de el, la circulación de corriente eléctrica que yo haga desde ahora hasta el último día del cuatrimestre es exactamente al revés que como lo digo. Pero como está todo al revés, todo funciona de la misma manera y nada cambia. Bien. Bueno, decía que cuando uno conecta el tester en la función amperímetro, tiene que, que lo que va a hacer es contar electrones, tiene que tener la precaución lo voy a decir en el lenguaje más casero que se me ocurre, que los electrones que yo quiero contar pasen por adentro del instrumento. Eso quiere decir que los electrones que salen por acá, ya todos sabemos a esta altura que en realidad no vienen así, sino que vienen al revés, porque son negativos y no positivos, pero no nos importa, porque todo funciona, decía que los electrones que salen por acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, se meten en el instrumento y acá adentro los cuento durante un segundo y los dejo salir. Eso se llama conexión en serie, es decir, estoy obligando a que la corriente eléctrica pase a través de ese componente que es en este momento el medidor. ¿Está bien? Así es la forma de conectarlo. Si lo conecta de otra manera, no va a funcionar. La idea, ahora, por eso les puse como práctica, ¿sí? es que nos tomemos un rato en Tinkercad para que se pongan a tratar de armar este mismo circuito, ustedes mismos en Tinkercad. En Tinkercad, ¿entran en circuitos? Les decía que, lo que les quería decir en realidad, acá están los componentes, los componentes los pueden draguear para instalar, para, conect, para ponerlos, ¿sí? o sea, hacen clic sobre el componente y lo llevan, lo van a ver, no tiene ningún secreto, ahí está, pero lo que les decía es que si ustedes lo dejan así como abre en básico, la gran mayoría de los componentes no está, no los ven. Así que, o los tienen que buscar en el buscador, que encima la lamparita está como bombillo, porque está en español de España, pero básicamente, pónganlo acá en todos, y ahí les van a aparecer todos los componentes. sí Estábamos entonces, estaba por empezar a hablar del potencial. Recién hablamos de corriente, la vinculación y la digamos mezcla, o no mezcla, sino la... Este, utilización de la tensión o el potencial eléctrico y la corriente eléctrica juntas son las que, digamos, nos van a permitir utilizar la energía eléctrica. Entonces, eh, el potencial es justamente eso, es la cantidad de energía eléctrica que posee una carga. Eh, en realidad, se mide en unidad de carga, por lo tanto, la unidad no está en unidad de unidades de energía, yo no sé si ustedes vieron en física energía en algún momento de sus vidas, pero en el, suponiendo que lo vieron, la energía se mide en una unidad que es el Joule, y la, el potencial eléctrico se mide en volt. ¿Por qué en volt? Porque un volt es un Joule por una unidad de carga, que es esa medida que está ahí abajo de todo entre paréntesis, que es el Coulomb. ¿Y que es un Coulomb? Es un tipo que le tocó ese apellido, pero más allá de eso es aquella cantidad de electrones que les había contado cuando estábamos hablando de la corriente eléctrica, es decir, 6 cuatrillones, mil trillones de electrones. Digo, si yo agarro 6 seis, seis cuatrillones, mil trillones de electrones y entre todos esos electrones junto un joule de energía eléctrica, entonces el potencial de todos esos electrones es de un volt. Es una manera bastante rebuscada de medir la energía eléctrica, pero es bastante cómoda para toda la parte de operaciones y para toda la parte del funcionamiento de la electricidad en general. En realidad, tampoco es demasiado importante si un volt o, o un millón de volts es una medida muy grande, o es una medida chica, es poco, es mucho, o es lo que fuera, porque en realidad lo importante o más interesante que medir el potencial eléctrico de manera absoluta, existe una medida mucho más interesante que es la diferencia de potencial, la de medir el potencial en dos puntos cualesquiera de un circuito y justamente la diferencia, y es la diferencia la resta. ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la energía eléctrica hogareña en la Argentina, y decimos que la el pot, decimos la tensión, o el voltaje, o, o no, no sé cuál es el término digamos, que, que la jerga usa, pero la tensión de línea en la República Argentina, los archiconocidísimos 220 volts que hay en los enchufes de, la, de cualquiera de nuestras casas, implican que por cada 6 cuatrillones mil trillones de electrones, que hay entre el positivo y el negativo de los 220, hay 220 joules de energía. Eso es lo que significa. Sé que es bastante duro de tragárselo ese hueso, que es bastante difícil de entenderlo, pero es pero que de a poco nos vayamos a familiariz ir familiarizando con la cosa. Entiendo que la corriente eléctrica es bastante más simple entender la idea, pero en un ratito más les voy a mostrar algo eh, que posiblemente ayude un poco para, para poder, digamos, digerir un poco más esta medida. Básicamente la energía eléctrica tiene que ver con la cantidad de electrones moviéndose adentro de un circuito y la diferencia de potencial, o el potencial para los amigos, tiene que ver con la cantidad de energía eléctrica que esas cargas que se están moviendo pueden entregarle a un determinado componente del circuito, si es una lamparita, por ejemplo, para que se prenda. Hasta acá, más o menos, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo que más me interesa, digamos, que se entienda de la diferencia conceptual a esta altura del torneo, y pensando en que estamos en una clase 1, de, este, de, de la diferencia entre la, entre la corriente eléctrica y la diferencia de potencial. La primera, la intensidad, la que medimos antes, la que se mide en amper, es la cantidad de electrones por segundo que se están moviendo en alguna parte del circuito. Y la segunda, esta que estoy poniendo ahora y que se mide en volt, es la cantidad de energía eléctrica que esos electrones transportan. Si estoy hablando de la diferencia de potencial de una batería, una pila, como esa que está ahí, y es una de, o una batería de 9 volt, como las baterías cuadradas estándar que conocemos, esos 9 volts significa que los electrones que están acá, que es el positivo, acá, que es el positivo, respecto de los que están acá, tienen 9 joules más de energía por cada 6 millones, 400 y pico de mil trillones de electrones que haya. ¿Para qué sirve esa energía? Y bueno, cuando conecte algo a esa pila para que la gasten y esa carga haga que ese funcione, que ese determinado componente funcione. Ahora bien, cuando estamos hablando de una carga, por carga quiero decir cualquier componente eléctrico o electrónico que en lugar de entregar energía la consume, también hablamos de tensión. Por ejemplo, eso es una lamparita de tipo bipin, ¿sí? una lamparita halógena particular, de 12 volts. ¿Qué significa eso? Significa que si le circula un culón de carga eléctrica por acá adentro, esta lamparita va a gastar 12 joules de energía. Otra vez, un hueso dificilísimo de tragarse. En la pila, acá, estos 9 volts implican la cantidad de energía que los electrones que salgan de acá van a transportar. Y en la Lamparita la en el motor o en el componente eléctrico o electrónico que sea, esta diferencia de potencial, esta tensión, estos mismos volts, implican la cantidad de energía eléctrica que el dispositivo le va a sacar a los electrones para poder funcionar. Y es la de Nicole, dice 12 volts la cantidad que le entra. Bueno, depende. A esta a esta lamparita, estos 12 volts, quiere decir. Acordate que los electrones van a entrar por uno de estos dos, van a pasar por adentro de la lamparita, por eso la lamparita se va a encender y va a ir. O sea que la cantidad de electrones que entra y que salen no tiene que ver con este valor. ¿Está bien? No tiene que ver con este valor, porque esa cantidad de electrones que entra y que se van tiene que ver con los amarillos, que son los que medíamos antes en la práctica 1. En tanto que estos 12 volts con la cantidad de energía eléctrica, si es que esa cosa existe, que le va a sacar la lamparita a los electrones que entren para poder este, para poder encenderse. ¿Sí? Esa es la diferencia. Una es la cantidad de electrones que van a circular por adentro de la lamparita que vimos antes. Y la otra es la cantidad de energía que le van a sacar esos electrones mejor dicho, esa lamparita a esos electrones. Esa es un poco la idea. Agustín, la pila es de 9 y la lámpara es de 12, ¿qué pasa? Bueno, en realidad eso depende, cada uno de esos casos particulares dependen del dispositivo en particular. Si la pila es de 9 y la lámpara es de 12, lo que va a pasar, o lo más probable que pase, es que la lámpara se va a tener que bancar los 9 que le llegan desde los electrones que vienen de la pila, ¿Sí? Es decir, la lámpara necesita 12, necesita que los electrones traigan una energía de 12 joules por coulomb, o sea, 12 volts. Pero resulta que la pila que usa entrega 9 joules por coulomb. ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso de una la lamparita, lo que va a pasar es que la lamparita va a brillar menos que lo que debería brillar. Eso es lo que va a pasar si es una lámpara. Si es un motor, puede ser que gire más lento, puede ser que no arranque. ¿Está bien? Y si es al revés, puede ser que lo quemes. Es decir, si la lámpara fuese de menor tensión que la pila, o sea, la pila de 9 y la lámpara, no sé, de 3, por ejemplo, o de 6, es muy probable que termines quemando la lamparita porque le estás metiendo más energía que la lamparita puede soportar. Dependiendo del tipo de, a la pregunta de María, si es mayor la corriente, no se puede usar un balanceador. En realidad, si es mayor la tensión, la corriente, cada dispositivo toma la que necesita. Supongo que vas por ahí. Pero básicamente un cargador de celular es eso, es un transformador que recibe 220 volts de la red eléctrica y entrega 5 volts si es USB o 9 volts si es de los rápidos o lo que fuera. El cargador de las notebooks, este, hay infinidad de dispositivos pensados que hacen justamente eso, tra transformar una tensión en otra distinta, que inclusive puede ser más alta, digamos, no necesariamente tiene que ser más baja. ¿Y cómo hago ahora para unir las dos cosas? Es decir, ¿cómo hago para vincular.? O sea, mejor dicho, ¿cómo hago yo? No. ¿Qué vincula a las dos cosas? Digo, al concepto de la tensión y al concepto de la, de la corriente. Bueno, para cualquier dispositivo hay una, o una este, magnitud que se llama potencia eléctrica, cuya unidad de medida es el watt, ¿sí? Y que justamente vincula las dos magnitudes, tensión y corriente. Porque la corriente eléctrica, esta que está acá, es la cantidad de electrones que se están moviendo en un tiempo determinado. Y la tensión, esta que está acá, la que les acabo de contar, es la cantidad de energía que llevan estos electrones que están acá. O sea... La tensión, esta, es la energía e, e por unidad de carga, o sea, dividido unidad de carga. Esto es una Q. Ahí, es la cantidad de energía que llevan las cargas eléctricas. Mientras que la corriente eléctrica, como lo hemos visto antes, es la cantidad de carga eléctrica Q que circulan durante un determinado tiempo. Por lo tanto, como esto y esto es lo mismo y se pueden simplificar, resulta que la potencia eléctrica es igual a la energía que voy a gastar o entregar en un determinado tiempo. O sea, cuando yo agarro una lamparita de 100 watts, por decir un valor bastante grande para las lamparitas de hoy, lo que estoy diciendo es que esa lamparita va a gastar una cantidad de energía de 100 joules, porque la unidad que rige la energía es el joule, por cada segundo. Y si tengo una pila o una fuente de alimentación que puede entregar 100 watts, significa que esa pila va a poder entregar una determinada cantidad de joules, los mismos 100, en un determinado tiempo, el mismo segundo. Entonces, la potencia eléctrica mide... Para las fuentes de alimentación, la cantidad de energía que puedo entregar en un tiempo, y ese tiempo es por segundo. Mientras que para los componentes que gastan energía, motores, lámparas, heladeras, lo que se les ocurra, es la cantidad de energía que gastan por segundo para cumplir con su tarea. Hasta ahora sé dos cosas. C que la cantidad de carga eléctrica que se mueve a través de un circuito, la que circula por acá adentro, la que se está moviendo por acá adentro, es la corriente eléctrica. Y tiene que ver con la cantidad de electrones que se mueven adentro del circuito. Para esos electrones adentro del circuito se mueven para algo. ¿Se mueven para qué? Se mueven para llevar energía eléctrica desde una pila, batería o cualquier fuente como dice acá, hacia Algún dispositivo que es esta representación de este rectángulo negro, que es el que la va a gastar. Por ejemplo, un televisor. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Para que se, supongamos que yo tengo un televisor a batería. ¿Está bien? Tengo un televisor que en vez de ser a 220 es a batería. ¿Por qué a batería? Porque tengo esta batería acá. ¿Y por qué un televisor? Porque lo tengo enfrente mío. Ustedes no lo ven, pero es lo primero que se me ocurrió. Pero digo... Yo tengo un televisor a batería que es este rectángulo negro que está acá. Que necesita energía eléctrica para prenderse y para funcionar. Hasta acá creo que no hay ninguna duda. Gasta energía eléctrica para funcionar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago yo desde la pila para llevarle energía eléctrica a ese televisor? ¿Para que funcione? Justamente a través de la corriente eléctrica. Los electrones que circulan por acá adentro son los portadores de carga, son los que transportan la carga eléctrica, la, perdón, son los que transportan la energía eléctrica que está dentro de la pila para que el televisor la gaste y yo pueda ver Game of Thrones en Netflix. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Perdón, en HBO no está en Netflix. Bien, continúo. Ahora bien, ¿cuánta energía llevan esos electrones? Porque la, la pila tiene un montón de energía acá adentro guardada y el televisor va a necesitar una determinada cantidad de, de, de energía para, gastar, para ser utilizada. Seguramente la energía que está guardada dentro de la pila es más grande que la que necesita el televisor para funcionar. ¿sí? Hablo de energía, no de tensión. Las tensiones tienen que ser iguales. Bien, entonces, la lo, las cargas eléctricas, o sea los electrones, son los encargados de transportar la energía eléctrica desde mi batería hasta mi televisor. Mientras que la diferencia de potencial es la que me dice cuánta energía lleva cada uno de esos electrones. Si yo sé que los electrones son los que llevan la energía y la cantidad de electrones que circula por un circuito, me dice cuántos electrones se están moviendo, y yo sé que la tensión es la que me dice cuánta energía llevan esos electrones, cuando yo agarre la cantidad de electrones y lo multiplique por la cantidad de energía que lleva cada electrón, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la energía total que se está transportando. La única particularidad es que todo esto está dividido tiempo, es decir, es energía por segundo. Porque si no, la energía sería permanentemente acumulativa. Lo que digo es, el televisor gasta 100 joules por segundo, por ejemplo, si es un televisor que gasta 100 watts. Entonces, en 10 segundos gastó 1000 joules, en 100 segundos gastó 10.000, en 1000 segundos gastó 100.000, y yo, digamos, la energía es acumulativa, el, el consumo es acumulativo. Pero si yo lo mido por segundos, voy a poder tener una medida de flujo de energía, se llama, y eso es la potencia, y es una medida constante. Digo, yo me propongamos que no hay cuarentena, y me paro en la puerta de la, de la avenida Mitre, y digo, ¿cuántos autos pasan por la avenida Mitre? Y depende de cuánto tiempo se quede cada uno de ustedes parados contando autos, me van a decir un valor distinto. Está claro eso, ¿verdad? Pero si yo les digo, ¿cuántos autos por segundo están pasando por la avenida Mitre? Y ahí es más fácil, a todos más o menos la cuenta, si se paran a la misma hora, les debería dar lo mismo. Porque podemos contar en una determinada cantidad de tiempo. Bueno, esa es la idea de la potencia. Es la energía que se gasta en una cantidad de tiempo. Y ese tiempo es un segundo. Si yo quiero saber cuánta energía gasté, multiplico el tiempo en segundos que tuve prendido mi televisor por esa potencia eléctrica. La lamparita del circuito anterior era una lamparita de 12 volts. Si ustedes arman este circuito en Tinkercad, ahora, eh, se van a, esto no, no es una práctica, es más que nada para que lo prueben. Yo tengo dos instrumentos acá. Uno de ellos es el amperímetro, el, el viejo y conocido amperímetro, este que habíamos visto antes. ¿sí? Y el otro es este mismo, pero yo acá estoy midiendo volts. Fíjense que la tensión no se mide como se mide la corriente. Es decir, la corriente se medía en 10, electrones tenían que entrar para que yo los pueda contar y luego salir, y la tensión se mide en lo que se dice en paralelo, es decir, yo tengo que, si yo quiero saber qué tensión hay entre, recuerden que la tensión es una diferencia de potencial entre dos puntos, por lo tanto, si yo quiero saber cómo quiero medir una tensión, lo que tengo que hacer es agarrar dos puntos de circuito, uno es este, el borne de la lamparita, la y el otro es este, el, borne de la, el otro borne de la lamparita y medir la tensión entre ellos dos. La lamparita que nosotros usamos antes, en el este, en el circuito anterior, en la práctica anterior, en realidad era una lamparita de 12 volts, pero yo se la mostré con, con una batería de 9, porque me parecía que para el primer circuito era más fácil usar una batería, aparte era algo que alguna vez habían visto de verdad, en lugar de usar esto, que es una fuente de laboratorio, ¿sí? Pero ahora, para probar el funcionamiento real de esto, digo, ¿de qué potencia sería esta lamparita? Tres. Tres, chicos. Exactamente los que contestaron tres. Tres porque es 12 por 0,25. ¿Está bien? Y eso da tres. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora bien, ¿qué significan esos 3 watts? Significa que esta fuente de alimentación está entregando 12 volts de energía a los 250 miliamperes que están saliendo de ahí. O sea, esta fuente está entregando 3 watts de potencia. Y esos 3 watts de potencia están siendo transportados por la carga eléctrica, o sea, por la corriente eléctrica, para que se gasten adentro de esta lamparita y esa lamparita encienda. Por lo tanto, los 3 watts son los mismos, es decir, hay 3 watts que se, la lamparita está, eh, perdón, que la fuente de alimentación está gastando, es decir, está entregando para que esta lámpara los consuma. Esta lámpara los entrega y esta lámpara los consume. ¿Qué hace la lámpara? Bueno, la lámpara lo que hace es encenderse con estos 3 watts. Agarra esos 3 watts de energía por segundo y los transforma en luz. Si fuese un motor, los transformaría en energía mecánica en el eje que gira. Y si fuese una heladera, los transformaría en energía térmica que la saca de adentro del gabinete de la heladera y por eso la heladera se enfría. Y si fuese una tele, también sería en luz, pero un poquito más inteligente como para mostrar un montón de puntos de distintos colores y que yo vea una imagen. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad. La ley de Ohm, junto con otras dos que se llaman leyes de Kirchhoff. Kirchhoff era un, matemático, era un físico alemán, igual que Ohm, que descubrieron unas cuantas leyes de la electricidad. Hoy vamos a ver esta, la semana que viene seguramente hablaremos de las otras dos. Sí, exactamente, ese hablo, eh, las veremos la semana que viene, las leyes de Kirchhoff seguramente, o Kirchhoff, como se debería pronunciar en alemán. Bueno, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm es, eh, es una, una ley que mide o presenta cuál es la relación entre la gente que circula a través de un determinado material y la tensión que se le aplica entre los bornes. Es decir, si yo tengo un determinado material, que tiene que ser un material que me permite la de corriente eléctrica, es decir, un material conductor, la cantidad de corriente eléctrica está relacionada con la tensión que yo le aplico entre los bornes. Llevado esto al mundo Tinkercad, llevado esto al mundo TIRCAL, sería algo más o menos así. Se los muestro. No voy a usar esa pila porque esa pila no tiene, no, no, la, no le puedo variar la tensión, pero vean esto. Miren. Bueno, la corriente me la va a medir negativa porque acabo de conectar al revés. Pero no me voy a preocupar demasiado porque no, no es la idea. Lo que les quiero mostrar es otra cosa. Y es lo siguiente. Fíjense. Bueno, ver lo que les digo. Acá la corriente la está midiendo de manera negativa porque estoy midiendo al revés. Es decir, estoy entrando por el negativo. ¿eh? Estoy entrando por el negativo. Digo, entonces se ve negativa la corriente, pero básicamente. Fíjense lo que pasa. Pongo 5 volt, 104 miliamperes. Pongo 10 volt, 208 mA, O sea, exactamente el doble. Puse 10 volt, 208 mA. Pongo 5 volt, que es la mitad, 104 mA. Pongo 2,5 volt, que es la mitad de 5. Y la corriente se vuelve a dividir a la mitad. Otra vez, por esa cuestión de decimales, es que no es exactamente la mitad. ¿Está bien? Pero básicamente, ah, no, es porque no puse 2,5. Puse 2,5. Ah, sí, había puesto 2,5. Será que es la mínima que permite. Bueno, no importa. Otra vez. Lo que les estoy tratando de mostrar es que a medida que yo voy modificando la tensión, la corriente que circula a través del de circuito también se modifica. Y esa relación en muchos dispositivos es lineal. Es decir, si yo duplico la tensión, la corriente se va al doble. Si yo divido a mitad de la tensión, la corriente se va a la mitad. ¿sí? Los dispositivos lineales cumplen con la ley de Ohm. Esos dispositivos se conocen con el nombre de resistivos. La lámpara es un dispositivo resistivo. Después acá hay una cosita más para mostrar, que no viene mucho al caso, no tiene mucho que ver con esto, y es eso que está ahí, ¿ven? La lámpara esta es una lámpara de 12 volts. Entonces, si yo le pongo 12 volts, esto funciona. Acá volvemos a tener el ejercicio ese que les había mostrado antes, de los 250 mA pero si le pongo un poquitito más de tensión, ahora se quema, revienta, porque la corriente que está circulando es más grande. Esto es una animación que tiene Tinkercad para mostrar cuando te estás pasando de límites en los componentes. Quería aprovechar para mostrarlo, ¿no? no cambia nada y no tiene absolutamente nada que ver con la ley de Ohm de las que les estaba hablando. Pero básicamente la ley de Ohm es eso, es una ley que vincula la corriente que circula por un dispositivo resistido, la lámpara es un dispositivo resistivo, respecto de la tensión que yo le aplico. ¿sí? Y, esa, este, y esa relación es absolutamente lineal. ¿sí? Y esa es la expresión que las vincula. Acá está la misma, la misma expresión, ¿sí? esta es la misma expresión representada de las tres maneras distintas. ¿no? Es decir, la tensión es igual el producto de la, Corriente por la resistencia, la corriente es la tensión dividida la resistencia y la resistencia es la tensión dividida la corriente. ¿Qué es la resistencia? Es justamente esa propiedad, ¿sí? Es justamente esa propiedad que eh, este, tienen algunos componentes de oponerse linealmente al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Este triangulito es un triangulito que sirve para no tener que acordarse cómo despejar de memoria. Vos tapás la que querés ver, por ejemplo, si vos querés calcular la resistencia, yo ahí lo estoy haciendo con el puntero, tapás la resistencia. Entonces la resistencia es tensión sobre corriente, que es este, este caso que está acá. Si yo quiero calcular la tensión, tapo la tensión. Entonces es corriente por resistencia, es esta que está acá. Y si yo quiero calcular la, la corriente, es tensión dividido resistencia, es este que está acá. Sí, nada, Es un triangulito que lo van a encontrar, si lo googlean, básicamente lo van a encontrar muy fácilmente. Con esta formulita es posible calcular la cantidad de corriente que puede circular por un circuito, conociendo la tensión y conociendo la resistencia que le presenta ese componente a esa eh, a ese paso de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en una unidad que se llama Ohm, justamente, se llama Ohm en honor al físico este que es el que descubrió esa ley, ¿sí? es una propiedad de todos los materiales conductores, ¿sí? y se escriben con la letra griega Omega, esta letra que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta es la, la, uni, la unidad es el Ohm y se utiliza la letra griega Omega, ¿Sí? Para representarla en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué hace la ley de Ohm? Eso. Relaciona la corriente y la tensión con los dispositivos resistivos. Hay que tener muy presente que no todos los dispositivos cumplen con la ley de Ohm. Es decir... Si yo agarro una, una lamparita, la lamparita básicamente es un dispositivo resistivo y entonces cumple con la ley de Ohm. Si yo agarro un motor, una heladera, un televisor, una computadora, un celular, no son dispositivos que se comporten de manera resistiva, por lo tanto no puedo usar la ley de Ohm para establecer su corriente conocida a la tensión. Así todo es una ley que nos va a servir mucho porque es una ley muy simple. Entonces, muchos componentes o muchos dispositivos, a pesar de que no son resistencias, en determinadas condiciones se los puede tratar como tal, para de una manera sencilla poder hacer este tipo de cálculo y tener una idea de qué cantidad de corriente va a circular por un circuito, conocida una tensión. ¿Está claro? Bien. Con esto vamos a dejar por el día de hoy, con lo que tiene que ver con toda la teoría eléctrica de... Eh, de lo que tiene que ver, de lo que es eh, sistemas de procesamiento de datos por supuesto por el día de hoy bien les decía Arduino es una plataforma que se programa en C, sí dale no me vas a decir que no me vas a dejar no ahí está ¿Sí? viene está pensada como para que la programación sea sencilla y lo que tiene Tinkercad es que permite programar y que corra código en esta plataforma y nos va a permitir hacer varias cosas lo primero que hay que hacer cuando cargo un Arduino ¿Sí? Es eso. Lo que acabo de hacer. Cuando ustedes cargan un Arduino, el primero que carguen les va a aparecer para la programación en bloques. Y nosotros lo que vamos a hacer es programación en eh, programación en C. Todos los Arduino, todos los Arduino o los Arduino 1, que es ese modelo con el que nosotros vamos a trabajar, cuando lo compras, viene con ese programita cargado. ¿Sí? Ese programita cargado permite, bueno, los Arduino se programan por USB, vos no necesitas hacer nada más que conectarlos al puerto USB de tu de tu computadora para programarlos, ya lo vamos a hacer en el laboratorio. Yo tengo alguna placa acá, quizás la semana que viene, si tengo mejor conexión que hoy, les puedo mostrar, aunque sea con la cámara para que vean lo que va a ir haciendo, lo que va a ir haciendo la placa. Si no, no importa, lo haremos en el laboratorio. Pero básicamente. Eh, las, este, eh, el Arduino cuando lo compras, viene con ese programa que está ahí ya cargado previamente. Ese programa que está ahí cargado previamente, permite saber, o permite mejor dicho, saber si la placa está funcionando. ¿Y qué es lo que hace? Hace que ese LED que está ahí, donde tengo el puntero del mouse, se prenda y se apague una vez por segundo. Cualquier Arduino que yo voy a comprar, cuando lo conecto al USB, hace eso. Se prende y se apaga una vez por segundo. El programa no sirve para nada, más que para ver que la placa está funcionando. Ya trae un LED conectado, sí, y ese LED está conectado en un determinado pin, que por supuesto es el pin 13, ese es ese que está ahí. Vamos a ver un poquito más con detalle de qué se trata. ¿Sí? Y eso es lo que hace ese programa. No hace ni más ni menos que hacer parpadear a ese LED para ver que está funcionando. Todos los Arduinos, todos los Arduinos, se programan a partir de dos funciones. Imagino que ustedes todavía no vieron en C lo que es una función, pero básicamente. Una función es un bloque de código que se ejecuta una determinada cantidad de veces. Es una porción del código que se ejecuta una determinada cantidad de veces. Arduino, como ven ahí, tiene dos funciones. Una de ellas se llama setup, es donde se hacen todas las programaciones originales, todas las programaciones. ¿Ya vieron funciones? Uh, maravilloso. Bueno, tiene. pensé que no. Perfecto. La primera función es el main. Es cierto eso, absolutamente. Arduino no tiene, en realidad lo tiene escondido el main. Bueno, en realidad lo tiene escondido el main, ¿sí? y es, eh, pero no lo ven. Arduino tiene dos funciones, siempre. ¿Vieron el main de C? Así como C tiene un Arduino, una es setup, que es la primera de las dos, y la otra es loop. Hace setup es una función que se ejecuta una sola vez. Y esa función que se ejecuta una sola vez me permite a mí hacer lo que se llama setup iniciales. Es decir, todas las cosas que yo quiero hacer una sola vez cuando inicia mi programa, ¿sí? que va a ser decirle un par de cosas que iremos viendo con, con las clases al Arduino, las programo en setup. ¿Saben cómo se hacen comentarios en C? Así, como bien dicen por ahí Lucas, también podría ser y más que uno, de esta manera, ¿está bien? Bloques de código, así. qué hace setup es una función que se ejecuta una sola vez. Entonces, cuando arranca el programa, ejecuta setup una sola vez, y luego ejecuta void. ¿Y cuántas veces ejecuta void? Y ejecuta void... ¿sabe lo que significa loop? ¿Alguno que hable inglés sabe lo que significa loop? Ciclo o bucle, muy bien. Sí. Se ejecuta indefinidamente.